Hey Gente, cordial saludo Después de seis años volvemos a cubrir para ustedes el Festival de Cine de San Sebastián Este año en la edición 69. Le seguiremos la pista a varias películas colombianas. En la sección Horizontes Latinos, a Amparo de Suélteme. Simón Mesa. que esquinas, son vagos no para nada. En la sección Nuevos Directores, La Roya de Juan Sebastián Mesa. En otras secciones tendremos Un Varón de Fabián Hernández. Ellos transportan La Muerte, de Elena Girón y Sebastián Delgado. Y por último, Vicenta B. de Carlos Lechuga. En San Sebastián también estarán con películas los cineastas Gaspar Noé, Alejandro Amenábar, Carlos Saura, Fernando León de Aranoa, Isiar Boyain, Jean Mu, Lauren Cantel, Claudia Llosa, entre otras. De toda esta gente y sus películas, tendremos informes diarios que contienen toda la movida del festival. Estos videoclips y las entrevistas serán emitidas en el canal Universitario Zoom y estarán en la plataforma videosferas.com de la Universidad del Magdalena. Queremos agradecer a Germán Pérez, Pablo Vera, Laura Morales, Alexandra Falla, Edgar Villegas y Gemma Beltrán que han permitido la gestión de este cubrimiento que es una de las actividades del Doctorado en Comunicación Audiovisual que curso con el apoyo de la Universidad del Magdalena en la Universidad Pompeu Fabra aquí en Barcelona. Quiero señalar aquí que estos videoclips y las entrevistas son realizadas directamente con Adriana Giraldo y Joana Arias e indirectamente con Néstor Zorro y Julián Camelo. Nos vemos pues en las bellas salas de cine de San Sebastián. No se olviden que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego.